Moria Casana arremetió con sa soledad Silveira, estoy estallando de risa con Nacha Guevara. La One siguió repartiendo golpes contra la actriz, quien dijo que se sentía el patito feo cuando estaba en el jurado del bailando. Los detalles, en la nota. Luego de la entrevista en la que Soledad Silveira dijo que se sentía como el patito feo del jurado del bailando debido a una supuesta alianza entre Moria Kazan y Nacha Guevara, Lauan no tardó en responderle. Solita, Soledad, Sol, promocionate junto a tu compañero de rubro teatral, no me nombres si la pasaste pésimo. No tendrías que haber venido a intrusos cuando lo conduje y cuando terminó la nota, acercarte y decirme al oído almohadilla y c-acting almohadilla esa psicopateada Berreta, escribió Casan en Twitter. Luego, Soliza decidió dar por terminada la pelea con la wan invitándola al teatro. Moria, te invito al teatro. Tene un poco de sentido del humor. Somos graves mi querida. Pero Casano se la dejó pasar y le respondió con mucha ironía, solita, patito feo, solicienta. Sentido del humor es el que me sobra. No viste que cierro diciendo que brindes con Tetra. Tanks por invitación al teatro, a ver si te voy a ver y te transformas en calabaza. Estoy con Nacha, Guevara, estallando de risa en MDQ, escribió. Te mando un regalo, historia de la estupidez humana.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 Acercarte y decirme al oído almohadilla y ceatinga almohadilla esa psicopateada berreta escribió Casan en Twitter. Luego, solita decidió dar por terminada la pelea con la One invitándola al teatro. Moria.